Alexis de Anda, Anda Bebida. Muchas gracias por estar aquí. A ti por invitarme. Estoy súper contenta de que estés aquí porque eres una persona que tiene un chorro de proyectos que me encantan muy cabrón Ay, y gracias. que aparte se relacionan con cannabis y codelia. Uh, <risa> Lo bueno de la vida AstraZeneca. Sí, por favor. Pero cuéntame Alexis, o sea, tú vienes como de una... De, bueno, tus inicios o tu niñez, pues uh -huh. la viviste en un entorno del mundo de los espectáculos que quizás pues muchas veces está un poco alejado del mundo de la espiritualidad o del mundo de la, de, de la despertar de conciencia. ¿Cómo uh -huh. fue crecer en un entorno del mundo del espectáculo? Pues divertido, <risa> muy divertido. Ajá. Mi abuelo era de los primeros productores de cine mexicano en Ajá. la época de oro y entonces sus hijos, incluido mi padre, fueron uh -huh. directores, escritores, fotógrafos, etc. Entonces mi papá realmente se ha dedicado a todo, o sea, desde escribir los guiones, dirigirlos, uh -huh. editar, ¿no? Como que sabe todas las partes del proceso para hacer una película. Sí. Y pues nada, yo tenía tres años y de pronto era de que, uh -huh. vámonos a Sonora a uh -huh. grabar la película de Magneto. ¡Ay, yo, qué! ¿Qué? <ríe> ¡Claro! Pues entonces, o sea, mi fantasía. Yo de cinco años, mis ídolos, Magneto, así en la playa claro. con ellos y yo... Y entonces, sí, pues, es. bueno, eso marcó muchas cosas en mi vida, como uh -huh. que me gusten los músicos hasta la fecha, por desgracia. Pero... Caí en la trampa. Maldita sea, caí en la trampa. Ya Inestabilidad sé. emocional activada. Y este, y nada, entonces, ¿qué? Pues nada, crecí en este mundo, crecí en el mundo del espectáculo, sabiendo que quería ser actriz, me gustaba uh -huh. mucho, o sea, era como lo que conocía, pero también ya lo traía. O sea, sí, creo que hay... Pues es parte del legado, ¿sabes? Sí, es claro. parte de tu legado, uh -huh. los dones que, se te, que se te son dados y tú decides si los utilizas o no. Pero ¿De acuerdo? yo siempre he sido muy escenosa, muy histriónica, muy uh -huh. amo, o sea, la cámara y yo y sí, claro, son encanta, una. Que me aplaudan y que me hagan caso. Qué chido. Y entonces, sabía que iba a ser actriz, estudié sí, actuación. Sí. Mm mi papá curiosamente nunca me, me dio trabajo, o sea, uh -huh. nunca trabajé en un proyecto suyo, okay. pero siento que eso estuvo chido porque también hizo que yo claro, valorara o sea, muchísimo ah. mis esfuerzos para conseguir las cosas que he conseguido Sí, claro, y buscar como tus propias oportunidades, no, no como dar por hecho algo que ya sí. alguien te podría haber dado, ¿no? Sí, o sea, como que yo decía ay, claro, si soy actriz, pues tengo mil contactos, en corto voy a estar actuando y haciendo telenovelas o cosas y pues no fue así, la verdad es que por suerte no fue así porque cuando salí a la carrera de actuación, de entrada sí, un, enfo un enfoque como muy superficial, uh -huh. porque la verdad es que el entretenimiento mexicano es muy superficial. Sí, bueno, creo que en todo el mundo, ¿no? Pero sí. Pues no particularmente, no, no, porque sí, o sea, no sé, digo, no uh -huh. sé cómo son las novelas en Francia claro. o en ¿no? otros claro. países, pero siento que aquí... Hasta la fecha hay muchos contenidos que se basan más en cómo se ven ah, que en lo que está pasando ahí, ¿no? Más forma que contenido. Sí, claro. Y luego hasta la forma es de que justo la enferma así damnificada que se para con los caireles y la pestaña postiza. Sí, súper perfecta. No es como nadie se va a estar muriendo tan guapa, ¿no? Y contenidos muy superficiales, ¿Qué? o sea, la forma en la que se explican las cosas es muy literal, ¿no? Como, como cuentos bien patriarcales, bien uh -huh. amor romántico, megatóxico, o sea, un, un montón de historias que nos han contado y nos hemos creído, que yo me acuerdo que en algún momento estando en la escuela de, de Televisa, en el CEA, uh -huh. estaba eh, estudiando ahí y dije, yo me voy a salir de aquí, yo no quiero usar mi carrera para que la gente sea más pendeja, uh -huh. yo quiero hacer algo que la gente piense, no sé, otra cosa. Sí, de acuerdo, y es que queramos ah. o no, pues sí, como que los medios de comunicación y como dices, todos los contenidos es... Pues de una forma como algo que nos... Es como un adoctrinamiento de pues, algo. O sea, ya ¿no? luego te o vas sea... dando cuenta, ¿no? Claro. O sea, al principio es de que, ay, wow, lo máximo, La Sirenita, lo máximo, mm. Blancanieves, sí. y este rebelde, y lo que sea, y luego dices, guau. Wow. Sí, claro. A es... me llevé un par de conceptos un poco distorsionados. Pues de yo esto creo para que sí, muchas, sí, muchas. Nos ha tocado, sí. pues, justo crecer con estos ideales de cómo tenemos que ser, cómo tenemos uh -huh. que vestirnos, cómo tenemos que encontrar este príncipe El azul príncipe que, que te, te salve de todos tus problemas. Que pedos. te bese mientras estás dormida, porque Exacto. eso es muy romántico. <ríe> Exacto. Y que al final de cuentas no podemos hacer las cosas por nosotras mismas, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. qué diferencia ahora que, por ejemplo, vemos, digo, digo sí nos tocó aprender claro. y hasta vemos que ahora Disney pone antes de Blancanieves como de esta película se realizó en años o sea Ay, ya te cuenta traen? un mensaje wow. sí. y ahora podemos ver hasta otro tipo de contenidos ¿no? claro, O sea, por total. ejemplo, se me viene mucho a la mente esta película que vi con mi hijo, que fue la de Soul, Ajá. que fue como te la Sí. El cañón, o sea, sí. es como de ¡Eh! ya le estamos enseñando espiritualidad a los niños y tantas cosas psicodélicas. está sí. cañón. Pero sí. sí, definitivamente, como dices, creo que aquí en México todavía nos falta romper como con esa, ese estereotipo de lo que es una familia mexicana, ¿no? De cómo pues sí, son que vivir muchos, la vida. muchos años de condicionamientos muy muy fuerte es un machismo muy fuerte, o sea que otros países no experimentan de la misma forma, uh -huh. eh, mujeres muy sumisas, como además de eso culpa católica, entonces son como muchas capas de muchas cosas, uh -huh. que uno pues ahí va absorbiendo cosas indiscriminadamente hasta que llega un punto en el que te empiezas a dar cuenta, ¿no? Ahora sí que hacer conciencia uh -huh. y dices, ah, ok, o sea, igual y esto no es la verdad absoluta, igual y hay muchas otras perspectivas de la existencia, ¿no? De acuerdo. Que es algo que a mí me ha dado mucho, pues, la psicodelia y el uso uh -huh. de plantas, pero, pues, ya son otros temas. Ya ah, sé. Sí. <risa> Ahorita vamos a claro, esos temas. Oye, Entonces, bueno, uh -huh. mientras estudia actuación, lo que te digo, creo que a pesar de ser una cosa que puede llegar a ser muy superficial, uh -huh. porque sí, claro que yo además tenía como mucho mucha fijación con mi físico, a la hora de hacer castings veía modelos divinas, argentinas, brasileñas, y decía, sí, yo soy un monstruo, o sea, chica, ¿qué no, hago sino. yo aquí al lado? De Hermelinda, linda, ab abandonó el chat. O sea, sí, claro. dije, no, ¿qué hago yo aquí para un comercial de leche que me vale madre? Que, sí. O sea, estoy perdiendo mi tiempo, güey, yo no quiero hacer esto. Y por suerte tenía un roommate que me empezó a eh, enseñar como mucho stand-up, y ahí es donde me di cuenta de que ah, esto es a lo que yo me quiero dedicar. Ok. ¿Qué fue sí. como ese momento cúspide que dijiste, ya me cambio al estando? O sea, no me identifico con lo que se puede hacer en televisión. Sí. O sea, ¿Hubo un evento o algo que dijeras ya? Pues no, un esto? evento en particular, sino que estaba muy frustrada de justo. Uh -huh. No estaba a mí, o sea, no estaba en mi poder uh -huh. si me empleaban o no me empleaban. Sí. No estaba yo escribiendo contenidos para que me, o sea, también eso de que, ay, bueno, hago mi obra de teatro y le batallo y gano tres pesos para uh -huh. ver si... ¿no? como que hago oh, está muy difícil este pedo, depende de alguien más, hay mucho rechazo, uh -huh. te tratan mal muchas veces, te objetifican un chingo, uh -huh. o sea, como que había muchas cosas con las que no estaba yo de acuerdo, no me gusta el rechazo, no tengo tolerancia para el rechazo, entonces después de, un, de como dos años de que uh -huh. salí de la escuela y estuve ahí viendo qué pedo, se me ocurrió eso de que stand-up, me enteré por ahí que un amigo con el que había ido en la escuela estaba uh -huh. haciendo stand-up, Diego Sanasi, y le escribí, y me dijo, ah, pues tengo un show en El Vicio, en Coyoacán, Caile. Y llegué, y era como de los primeros colectivos de stand-up que había, okay. que era el que llevaba en ese momento Gomis, ¿no? Uh -huh. El Pelón, y pues ahí vi un par de comediantes, me pareció interesante, no, no necesariamente cagadísimo, pero uh -huh. dije, ahí algo guay, sí, algo claro. hay. Uh -huh. Y también creo que lo puedo hacer. Sí. Y pues ya, como que uno de ellos le pedí si me podía ayudar, uh -huh. y me inscribió al a un festival de stand-up comedy. <risa> Segundo festival de stand-up comedy de la ciudad de México. Un bar con 10 personas. ¿sabes? Bueno, por, Pero siempre si se con un, por un hombre muy rimbombante. Y pues ese día nos subimos Richo Farrell, el Cojo Feliz y yo. Y, Qué y, cool. ahí, empezó, y ahí empezó. Y ahí empezó tu trip del comedy. Con chistes sobre mi frustración de ser una actriz desempleada. Uh, sí, justo. Así, mi, mi primer chiste era: soy Alexis y soy actriz de esas actrices súper desempleadas. <risa> La, de hecho, el otro día fui a hacer un casting para un comercial de tortillas. Uh -huh. En el casting me pedían que llorara y fue muy fácil porque solo tuve que cerrar los ojos y pensar, estoy haciendo un casting para un comercial de tortillas. Ya con eso tienes tu gancho. Y ahí se rieron y ya. Claro. O sea, me di cuenta de que no solo podía ser comedia de mis frustraciones uh -huh. o de mis tragedias o lo que fuera, sino que sí servía para eso y pues hasta la fecha aquí sí. Claro. ¿Y sí. crees que el comedy stand-up hablar como un poco de, de ti misma y de tus propias frustraciones se convierte en una especie de terapia? Pues tiene una cosa autorreflexiva, sin duda. Uh -huh. Por otro lado, un factor terapéutico, si puedes tú reírte de tus de tus tragedias o de tus problemas, ¿no? Y ayudar a otros a que también se rían, porque pues probablemente hay muchos puntos de encuentro entre sí, mis frustraciones y las del público. Um, puede ser también, es que tiene, la risa tiene como tantas aristas Puede ser un mecanismo de defensa, de evasión, de violencia, uh -huh. de eso, de conexión Al final creo que el comediante lo que quiere es conectar con la gente de Por acuerdo. eso quieres que todos se rían Por eso cuando no se ríen, no es un mal show Dices, chale, no, no pasó, güey, o sea, uh -huh. no los tuve de mi lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí creo que hay una... Especie de bondad inherente en el hacer stand-up comedy, porque lo que tú quieres es que la gente la pase chido, Chingo, ¿eh? que disfruten, que se rían, que por un momento se les olviden sus pedos y, uh -huh. ¿no? y, y alivianarse, pero sí, pues hay miles de tipos de chistes distintos. Yo he hecho chistes de cosas que no he superado uh -huh. y puede llegar a ser más doloroso. Cuando sí. todavía estás en un proceso o de duelo o como de conflicto o así, y te burlas de ti mismo además, ¿no? Uh -huh. ese, ese humor como autoconmiserante que sí, se Sí, de acuerdo. Entonces a veces más bien te metes el dedo en la llaga o te expones como una especie de burla que igual y pasas por encima de ti por hacer reír a la gente. Entonces también para mí, como pasar por ese proceso y darme cuenta de que lo estaba haciendo, pues fue importante, como un acto de amor propio de ya no pasar nunca por encima de mí para nada, ni claro. para nadie. Claro. ¿No? ¿Y qué sucede cuando...? No encuentras como esa respuesta del público que tú esperas, porque me imagino que también es como otra parte de, de la experiencia, porque, sí. o sea, yo siempre he pensado que hacer stand-up comedy, pues no es nada sencillo, ¿no? O sea, el hacer reír sí, a la no, gente no. no es fácil, a lo no, mejor... es un arte. A veces, ajá, a veces podemos pensar que dos, tres cositas, y claro que todo el mundo le va a dar risa, pero no. Sí. Y bueno, si... sobre todo ya sostener un espectáculo de entre media hora, una hora, ¿no? O uh -huh. sea, yo que ya llevo 10 años haciéndolo, que ya he pasado por varias horas completas, digamos, en giras, en shows y demás, uh -huh. sostener la energía de desde 100 hasta 5 mil o diez mil personas durante una hora es un arte, o sea, es algo claro. que hay que trabajar, que hay que aprender sí. a hacer, um, Aprender a resolver en escena. Uh -huh. Si no está funcionando, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, tengo que seguir hablando y al mismo tiempo estar pensando qué puedo hacer, qué el chiste elijo, qué, ¿no? Uh -huh. Evidencio lo que está pasando, cómo le doy la vuelta. Eh, si hay alguien que de pronto se pone a gritar, cómo resuelvo si, y sigo siendo chistosa. Uh -huh. Hay Vamos muchas, buscar, muchas bueno. cosas. Pero, pues, bueno, esas es también las tablas sí. y el disfrute. Sí, claro, y hasta también lo importante de cómo estás tú, ¿no? Porque una uh -huh. cosa también es cómo nosotros podemos hacer a los, reír a los demás o que tengan un buen rato, uh -huh. pero si tú no estás bien emocionalmente, anímicamente, o sea, sí. cómo pararte ante un escenario con sí. la mejor cara y queriendo hacer reír a todos cuando por dentro puedes estar claro. chatrizas. Es lo profe eso es la parte profesional, o sea, eso es lo que te convierte también en un profesional. Uh -huh. Cuando logras separar tu personaje escénico de tu persona, y a mí me ha tocado literal que me hayan cortado y en tres horas hay show. O sea, que me haya cortado a alguien que amaba locamente y estando sí. berreando <risa> como una desquiciada y decir, ni modo, mamita, vámonos, órale. Un, dos, tres y vamos para afuera. Esta cabrón Lidia y la con magia razón. de la bueno de los actos escénicos es Ajá. que cuando estás presente completamente presente en el acto Ajá. se te olvida se te claro. olvida si estás enfermo se te olvida si estás de luto se te olvida si te acaban de cortar Ajá. o sea si tú estás ahí parado presente durante un rato también a ti se te van a olvidar tus pedos 100%. entonces hasta ayuda sí hasta claro ayuda. terapia distracción lo Exacto. que sea ¿Y cómo fue que entonces en este trayecto en el que terminaste de descubrir cuál era como tu vocación profesional, en este caso el stand-up comedy, uh -huh. ¿qué te empezó a llevar a ti de forma personal a, a empezar a visualizar un poco más acerca de tu conciencia, tu sentir y como tu entorno en este mundo tan complejo del espectáculo? Uh -huh. Yo creo que um, mucho a través del ejercicio de mi propio personaje en escena, me iba dando cuenta de mi discurso, ¿no? O sea, como que iba entendiendo el momento en el que estaba por el discurso en el que estaba. Entonces, pues sí, o sea, tuve un momento en el que mi discurso también era muy de autoconmiseración, de tirarme para abajo, de burlarme de mí misma, pero, ah, es que soy bien puta, ¿no? Y soy bien puta, y hi, hi, hi, ja jajaja, ja. uh -huh. y de pronto iba yo a un show de puras morras, uh -huh. y veía que todas decíamos, soy bien puta, estoy bien sola, no tengo trabajo, estoy fea, y era como hacernos mierda una como tras otra, otro. y es como, uh -huh. qué pedo, güey, o sea, qué pasa con nosotras, que los hombres no tienen que venir con este tipo de discursos, que nos estamos creyendo nosotras, uh -huh. sobre nosotras mismas, de que solo así vamos a ser realidad Ir uh -huh. solo si nos hacemos para abajo y si nos hacemos, ¿por qué? ¿No? Entonces, de ahí, como que un cambio de discurso hacia el empoderamiento, pero pues a mí también, o sea, la parte, digamos, como del despertar de conciencia más claro que tengo Uf. es haber terminado una relación de cinco años que acabó en tóxico nivel Chernobyl, uh -huh. o sea, ya me estaba saliendo así tercer brazo <ríe> del ojo, uh -huh. de que ya muy mal. Sí. Eh, justo no tener como ni estabilidad económica, ni emocional, ni financiera, como medio pendiendo en la nada, ¿sabes? Uh -huh. Y en ese momento de estar así, un momento de llorando onda en el piso ya muy mal, uh -huh. sí recuerdo que hubo como una voz uh -huh. atrás de mi voz o de mis pensamientos tortuosos diciendo tiene que haber algo más. Uh -huh. O sea, esto no es la realidad, tiene uh -huh. que haber algo más. Uh -huh. Y se alineó eso como con la primera vez que fui al desierto a comer peyote uh -huh. y dije, ok, sí, sí hay algo más. Entendí entonces que sí había algo más. Entonces, eh, coincidió este sufrimiento profundo, ¿no? Este tocar fondo con que me invitaran mis mejores amigos al desierto de San Luis Potosí, a Huiricuta, a probar el peyote. Y estando ahí, en el desierto, sin nada de civilización cerca, ni de seres humanos más que los que estaban conmigo, desprotegida de alguna forma, no, a la intemperie sí. y al mismo tiempo sintiéndome tan protegida, bajo el cobijo justo de una planta tan sagrada, tan maestra como es el peyote, dije ok, experimenté una paz que no había sentido nunca antes, como una paz muy contemplativa, muy... muy estás, está, solo estás, estás aquí. No hay a dónde ir, no hay que buscar, no hay que comprobarle a nada, a nadie. nadie. No hay que ver para arriba, para abajo, para atrás, para adelante, estás aquí. ¿Fuiste solita? O ¿Fuiste con tus amigos? Fui cierto? con mis dos mejores amigos años? y con una muy querida amiga y este ellos ya habían ido varias veces, entonces okay. como que sabían sí. pues, cómo llevar la experiencia, ¿no? Claro. Eh, no no tenemos en este caso un guía, un maracame o algún uh -huh. chamán. Pero pues tampoco era necesario, porque solo estar con gente que quieres y con el respeto hacia el desierto, hacia 100%. la planta, hacia el espíritu, ¿no? Hicimos un ritual entre nosotros, pues ahí, de recibir la medicina. Y sí, o sea, sí ahí siento que purgué, que lloré, que me reí, corrí, este, ¿no? Sentí mucho amor, sentí muchas cosas que necesitaba en ese momento sentir. Y regresé y dije, yo ya soy una mujer nueva. Yo, mira, traigo aquí cuernos de venado azul. Yo sí, soy claro. iluminada. Ajá. Y luego, claramente, no al otro día me encontré a mi exnovio y otra vez nos agarramos. <ríe> Regresa hasta la así. realidad. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y es entonces, que creo que muchas veces pasa eso con, los, con las plantas maestras que... Sí llegamos y tenemos una experiencia fabulosa, mística y real que te abre mucho la perspectiva, uh -huh. pero a veces el regresar a nuestra monotonía, a nuestra rutina y a sí, los pedos de siempre, pues a veces nos hacen olvidarnos de esa magia que hay detrás de claro, todo claro. lo que no logramos percibir, ¿no? Sí, también, no sé, sea, hay que entender que la reintegración de las experiencias uh -huh. es algo que dura toda la vida. De acuerdo. O sea, yo sigo reintegrando ese peyote, ese sapo, esa ayahuasca, todo lo sigo reintegrando porque cada día integro más las enseñanzas, integro más la congruencia. Mm -hmm. Pero sí he pasado por eso de decir, pero a ver, yo ayer estaba iluminada porque ahorita me estoy, le estoy inventando la madre al bocho de enfrente, ¿no? Claro. O sea, qué pasó ahí? Pues la mente pensante vuelve a entrar y te vuelve a hacer creer que tus historias son la realidad y que entonces solo puede ser así. Victimizarte y pobre de mí porque yo y es que sufro y es que mis papás y es que entonces, ¿no? De Hasta que poco a poco si tienes como el, también la disciplina y la, la intención ¿no? de realmente uh -huh. seguir un camino y alinearte cada vez más a él, solito se va integrando y va soltando esas historias y va soltando ese victimismo y esos discursos y dices, ¿para qué vengo yo aquí a estar sufriendo si la vida puede ser tan bella? Exacto. Entonces, después de que tuviste esta experiencia por peyote, con, con Peyote, uh -huh. por lo que mencionas, hiciste también ayahuasca e hiciste sapo Sí. supongo que después de esta primera experiencia con el peyote pues dijiste ¿qué es esto? ¿no? o sea ¿qué es lo que están haciendo estas plantas? ¿cuál es su función? etcétera y decidiste seguir como este camino de autodescubrimiento. Pues en ese momento o sea digo, honguitos como que ya uh -huh. andaban muy de moda en mi círculo los uh -huh. chocohongos desde uh -huh. ese entonces que fue hace unos seis años, 6, uh 7 -huh. años uh -huh. eh, ya andamos todos ahí chocongueándonos, lo cual muy bien porque uh -huh. la verdad es que de alguna forma los hongos han venido a reemplazar uh -huh. los químicos. De acuerdo. Y eso siempre me parece que está bien, te uh -huh. conecta de una forma distinta, aunque sea si un mal viaje, estás aprendiendo algo, de estás, acuerdo. hay siempre conexión, no hay algo. desconexión, uh -huh. no hay no, este enajenamiento que hay con otras sustancias, de acuerdo. ni esos efectos pues que también pueden ser colaterales, uh -huh. medio culerón. Entonces, hongos, mira, yo ya me como un portobelo, me reboco. O sea... <ríe> Sí, ese camino que también dije, órale, qué chido, sí puedo reírme, claro. pasármela bien, este, no crudear al otro día, no tener cruda moral, Para no pasármela mal, o sea, uh -huh. entonces, por ese lado, eso, el peyote, regresé al desierto un año después, otra vez, y, y no sé, creo que fue después de eso que probé, el, el, el, que fue mi primera experiencia con el sapo, el okay. varios. O sea, te fuiste a lo grande luego, luego. Pues, no, luego, luego, solo también han llegado mucho a mí, o sea, sí, esas, esas claro. veces me invitaron sí, al desierto, fue me como, llegando. ¿no? Y, y dije, claro, ir al desierto, y mis amigos, y esta experiencia uh -huh. es de lo más bonito que me ha pasado, sí. y luego Janina Tomasini uh -huh. me escribió y me dijo, oye, pues... Yo sin conocerla, me dijo, una vez nos encontramos en casa de no sé quién, yo ofrezco esta experiencia con esta uh -huh. sustancia, no sé si la quieras vivir, se me hace que tú eres el tipo de morra que le puede latir. Y yo, ay no, pues, gracias, quién sabe quién eres, pero chido, ¿no? Como Ajá. que dije, no, estoy bien. Y tiempo después empecé a escuchar amigos de que, ah, el sapito, el sapito, el sapito está muy interesante, está no sé qué. Y ahí fue, fue cuando le dije, oye, pues va. Increíble. Y fue a mi casa y fumé sapo y ahí sí, pues ya, o sea, despertar cósmico. 100%, sí. 100%. 100%, 100%. Te, ¿Te, te amamos, bola... Janina, por cierto. Gracias, Janina por tu servicio <risa> Está increíble. Y es que sí, yo también tuve oportunidad de hacer sapo con uh -huh. Alfredo, su esposo. Uh -huh. Y sí, definitivamente uh -huh. es algo que, al menos para mí sí fue como literal el despertar de todo, de darte cuenta de sí. todo... Aquello que pues normalmente no, no vemos, no asimilamos, no percibimos. No, ¿no? pues ¿Cómo? ni te enteras. ¿no? no, y si nos lo contaran probablemente antes de tener una experiencia psicodélica, pues sonaríamos a unos locos desquiciados, ¿no? O sea, pues no digo, no sé, pero... los tibetanos lo llevan diciendo siglos, sí, ¿no? Claro. O sea, hay todas las corrientes como eh, teológicas y, y religiosas acuerdo. en sus raíces. Sí, hablan lo, de lo hablan. Mismo. La unidad, uh -huh. eh, ¿no? O sea, la separación es la dualidad, es el contraste, es la experiencia experiencia tridimensional, pero existe algo más allá que es lo que realmente somos, que es la unidad Exacto. de toda la energía, que, que es el amor, que es la paz, que es la templanza, que es la presencia, que es la no mente, uh -huh. que si meditas 800 años en una cueva tal vez llegues ahí, pero sabes que no vivo ni en una cueva, y, y no sé si tenga tiempo de hacer, de hacer ese trip. se sí, acuerdan Pero de sí, o sea, esto de, ay, de aquí vengo, aquí voy a regresar, la reencarnación es cierta. Uh -huh. O sea, o por lo menos eso te dé a entender la experiencia, porque yo no me he muerto y no te puedo decir lo que pase. De acuerdo. Pero sí dicen que es lo más parecido como una experiencia de muerte. Uh -huh. Y creo que todos hemos, los, no todos, pero muchos hemos vivido ese tipo de, ¿no? de expansión, de gratitud, de perdónate, de... de valórate de tu vida despreciada, la vida despreciada es... Sí, un regalo y mucha divino, gratitud, ¿no? Sí, muchas y agradece, gratitud. agradece, agradece, agradece, agradece sin parar. Sí, está cañón. Pues sí, definitivamente es como mucho que aprender de estas sustancias. Mm. Y pues ahora que también que sabemos que siguen existiendo, siguen creciendo, cada vez más personas las buscan. Claro. Yo he visto mucho después de la pandemia, todo lo que hemos vivido, pues también se ha prestado claro. a que más personas quieran empezar a utilizar ciertas una alternativas. Una respuesta, ¿no? también esta necesidad sí. tan profunda que tenemos de una respuesta... Siento siento que más que una respuesta, ¿qué va a pasar cuando me muera? Es como, ¿cómo hago que esta vida valga? O sea, ¿cómo uh -huh. acabo con este vacío existencial? no? Uh -huh. ¿Esto es todo lo que hay? Uh -huh. Es una respuesta al esto es todo lo que hay. De acuerdo. Y creo que sí se llega al, sí, esto es todo lo que hay. Uh -huh. Este momento es todo lo que hay. Ajá, ¿Qué vas a hacer con él? no? Es este. Uh -huh. Mañana, quién sabe, no hay nada más que cambio, no hay nada más que... ¿no? La impermanencia. Entonces, esto es todo lo que hay. De acuerdo. Uh -huh. ¿Y cómo llegaste al viaje? Ay, pues al viaje llegué porque yo fui al podcast que tenía ruso en ese momento en Puentes, Ajá. hace como unos cinco años, que se llamaba Cortina de Humo, Ajá. más tarde el cuarto amparo, sí. ¿no? Entonces, era un programa de legalización de cannabis. Eh, él ya me conocía por ahí como un poco de la escenita, medio hipster, indie, etc. Eh, um, me invitó al programa, conversamos increíble un par de veces Ajá. y me dijo, pues Alexis, cuando quieras hacer algo, aquí tienes las puertas abiertas. Él estaba haciendo puentes en ese momento Ajá. y era cuando los podcasts ni o sea, ni estaban en sí. boga de nada. O sea, Ajá, él sí estuvo como empezar, en los primeros. ¿no? ¿no? De acuerdo. Entonces me dijo, cuando quieras, dime. Uh -huh. Y justo, pues es que también esa, esas bendiciones escondidas en... En los rompimientos, ¿no? A mí me ha pasado que de pronto si he, cort si he tenido una ruptura amorosa muy dolorosa, uh -huh. también viene algo magnífico con ella. De acuerdo. Entonces, en este caso igual, había cortado con alguien que quería muchísimo, ya tenía las ganas de hacer algo, justo en, como que empezaba el año, no tenía mucha chamba de comediante y demás. Dije, necesito ocuparme para que no me cargue el payaso, uh -huh. entonces le voy a decir a ruso que ya hagamos el podcast. Uh -huh. Y pues, ¿qué va a hacer? Se va a llamar el viaje y no sé muy bien cómo va a estar pero pues quiero que sea de conciencia y de entrevistas y creo que hay tanta gente que tiene cosas que compartir. 100%. Y pues solo me, me lancé, hice el primero, un 14 de febrero, con el corazón hecho pedazos, hablando sobre mi viaje. Sí. Y pues ya vamos en el 100%. Capítulo 100 wow, muchas felicidades, sí, Alexi, 100 historias increíbles, entonces, 100 historias increíbles, ¿Cuál ha Increíble. sido la entrevista que más te ha volado la cabeza, el viaje más Ay, loco no que manches. te hayan es que, logrado compartir? Híjole, es que hay tantos tan maravillosos, o sea, Ajá. hay tantos tan espectaculares en distintas maneras, ¿no?, cada uno, es donde dices, wow, qué maravilla conocer a las personas, pero verdaderamente, uh -huh. ¿no?, ver, ver más allá de la primera lectura de, ah, esta persona es tal y tal y tal, ¿no? De acuerdo. Ni de qué haces, ni de a qué te dedicas, o sea, como uh -huh. profundamente, ¿dónde están tus heridas? Entonces, en ese caso uno de los que más me ha impactado yo creo que es el de Richie Farril, uh -huh. no que justo, pues sí, es un comediante, todos lo vemos todo el día, y sabes que los comediantes traen algo oscuro detrás, pero luego te enteras, no vivió violencia familiar, ¿no? su padre muy violento toda su vida, y él solo quería ser exitoso para sacar a su mamá de su casa. Wow. Para poder tener el suficiente dinero para sacar a Chávez de su casa. Wow. Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Que lo dices, ah, no, ese güey es bien mamón, ese güey que no manches, o sea, ese güey tiene unas heridas profundas, todos somos niños heridos, ¿no? 100%. Y luego hay otros increíbles, ¿no? El de Badía, que es increíble, este... Uh -huh. um, sí, todo monstruos, todo espíritus, toda la vida viviendo en Juárez, una ciudad súper ruda y súper violenta, violenta, y de todas formas él como en esta fantasía de su mundo que, que al hacer caso a su corazón y dedicarse a lo que realmente quería, porque pues hizo varios proyectos, no le pegaba, no le pegaba, leyendas legendarias, eso era. Claro. Lo que más te mama, güey. Tú hablas de lo que te mama, no andes hablando de lo que sí. crees que la gente quiere ¿Qué te gusta? Sí. Pues a mí me gusta la psicodelia y la espiritualidad y los comediantes, pues voy a buscar algo que sus cosas entre me <risa> Claro. Mezclen. Sí, creo que a veces sí. como que buscamos una fórmula perfecta, ¿no? Pues sí. satisfaciendo al público que le estamos hablando, lo que sea, pero creo que hasta muchas veces esa abundancia llega cuando hacemos las cosas que más amamos por mm. nosotros y que lo compartimos. Totalmente, ¿no? es que esa energía que viene del corazón, que es magnética, uh -huh. al final la energía del corazón es algo magnético, entonces cuando tú trabajas desde aquí, uh -huh. atraes, atraes la abundancia, atraes, y además disfrutas trabajar, porque qué importa que te ganes un millón de varos al mes, uh -huh. si haces algo que te caga. Claro. ¿Qué forma es esa de utilizar tu tiempo uh -huh. de vida, que es el más importante, no? Tu energía vital, esa es tu verdadera riqueza. Exacto. ¿En, ¿En qué el... la estás utilizando? Sí, definir bien qué es lo que nosotros es abundancia, no? Muchas veces creo que pensamos que el hecho de... Bueno, que la palabra abundancia uh -huh. significa que nos lluevan billetes del cielo cuando claro. en realidad pues mucha abundancia pueden ser muchísimas otras cosas que a veces ya tenemos y ni siquiera terminamos de ver, ¿no? Sí, pues es que justo nuestra mirada que es como discriminativa y elige y entonces uh -huh. tú eliges en qué te estás fijando, ¿no? Si tienes frente a ti un árbol y un basurero, ¿cuál estás volteando a ver? Uh -huh. O sea, estás fijándote en la carencia, en tengo todo esto, o sea, como que yo también he vivido muy fijada en, ay, es que me falta esto, y como me falta esto, no puedo ser feliz porque me falta esto. Uh -huh. Teniendo tantas bendiciones, uh -huh. es como fíjate en tus bendiciones y ocúpate en hacer felices a los demás. De acuerdo. ¿Sabes? Si te pones al servicio de la felicidad del otro, uh -huh. el universo se encarga de tu felicidad. 100%. Uh -huh. Me encanta. Y, y me ha gustado también mucho ver cómo a través de este camino, digo, además de todo lo que haces con el viaje, pues has apoyado también mucho como estas industrias emergentes, industrias nacientes del cannabis, ¿no? Ahorita que claro. hablábamos de ese tema, sí, vimos sí, sí. por ahí que has estado en eventos de la Asociación Latinoamérica del Cannabis, con nuestros amigos de Alcán, uh -huh. por ahí también con Sara te has acercado. Con Sara, con Yang Su, Ajá. pues sí, la bandita pacheca y exitosa, ¿no? O sea que es justo eso, quitar el estigma de que... Si tú consumes Exacto. cannabis, entonces eres un bueno para nada, un huevón, no sé qué. Pues no, yo veo banda muy exitosa, uh -huh. entre ellos la reina Rihanna. <risa> claro, obvio. Pacheco, y pues acá estamos al 100, <risa> Exactamente. cambiando. Exactamente, pero está súper chido justo como ver que se están empezando como a hablar más de estos temas, ya sin tabús, claro. con personas que pueden ayudarnos también como a representar estos, esta... Este cambio de ideología que tenemos que hacer, ¿no? Esta parte uh -huh. que mencionas que es como de las principales: de que el Pacheco entonces es sinónimo a huevón o que nunca hizo nada de su vida claro. y demás, cuando en realidad hay muchas otras perspectivas de ver a un consumidor de cannabis o a un apasionado, ni siquiera es como que a fuerzas tenemos que consumir, ¿no? O sea, claro. el simple hecho de estar cerca de ahí, sí. pues. Nos ayuda mucho y, y, y agradezco como que justo esta presencia que has podido hacer para que pues cada vez estos estigmas se sigan rompiendo y que puedan existir todavía más voces, voces nuevas, que estemos dirigiendo comunicación total. y contenido que tanto se necesita. Sí, total. O sea, creo que lo más importante como en cualquier otro ámbito es salir del closet de cualquier closet en el que sientas que estés metido, hay que liberarse, hay que... Venimos a ser libres, o sea, uh -huh. más allá de ser felices hay que ser... Libres con la libertad puede que venga la felicidad o por lo menos el decir yo soy yo, ¿no? De acuerdo. Entonces salir del closet canábico, del closet psicodélico, del closet de la terapia, del mm -hmm. closet de, no sé, de ser LGBT, del closet de ser VIH positivo, del closet de cualquier cosa que sientas que estás reprimiendo, callando como si fuera algo malo cuando solo estamos siendo parte de la sociedad y partes provechosas y chidas y güey, justo venimos a tirar buena vibra. O sea, uh -huh. yo sobre todo creo que los pachecos venimos a tirar muy buena vibra. De acuerdo, ¿no? me encanta. O sea, sí, yo nunca he visto así un par de marihuanos peleándose. <risa> ¿Qué viste a mi vieja, güey? Sí, claro, lo más que se enoja es no pasaste el porro, ¿no? <risa> <risa> me diste? A mí hasta me dieron COVID con un porro y ni me peleé con nadie. <risa> y ahorita que hablábamos de los estigmas, ¿cuál ha sido el estigma más difícil que te ha tocado romper hablando de sustancias que uh -huh. siguen siendo ilegales uh -huh. en tu vida personal o profesional. Uh -huh. Pues justo esa primera vez que fui al desierto a comer peyote, uh -huh. fui a casa de mis papás a comer uh -huh. y a mí me gusta ser lo más congruente que pueda, no sí. o sea honesta. Uh -huh. Entonces se me hace raro decirle a todos miles y miles de extraños todas las cosas que hago y que mis papás les diga no otra rale. historia. no uh -huh. Entonces les dije me voy a ir eh, un fin de semana al, des al desierto. ¿A qué? ¿A qué? A comer peyote. Uh -huh. Mi mamá. <risa> Mi hijo, no te vas a ir a y yo, mamá, me voy a ir. Uh -huh. Pues te voy a denunciar. <risa> y yo, ¿con ¿Qué? quién? ¡Con las autoridades! <risa> Lo peor es que si sacas peyote, el desierto es ilegal, o sea, si ¿Sí realmente qué? no podría, pero. <risa> Yo, mamá, no me vas a denunciar, o sea, es que cómo, te vas a ir a drogar. Yo sabía que esos muchachos no eran muy influencia yo, mamá, entiende. Este es mi camino, yo ya soy una adulta, o sea, sí. tengo tenía creo que 27 años en ese momento, okay. dije, tengo 27 años, vivo sola, me mantengo sola. Sí. O sea, si me vieras que estuviera yo tirada al traste, ok, sí, pero sí si ves que estoy ¿no? yendo bien y estoy en mi búsqueda, si para ti lo tuyo es ir a la iglesia y rezar el Padre Nuestro y esto te gusta más, adelante, yo estoy buscando mis respuestas uh -huh. y tienen que respetarlo, Sorry. Sí. Y entonces me fui, mi mamá me dejó de hablar un par de semanas. Sí, te creo. No, o sea, Ajá. digo, además yo pensaba, pues, esa culpa de mis papás, los estoy defraudando, ya sí, sabes. Sí, claro, que van Mi a decir jefe siempre se mantiene un poco más al límite y al final, o sea, también he tenido unas conversaciones duras con él, pero Ajá. pero bueno, con ella, ¿no? Sobre todo decía, mi madrecita santa, y yo aquí, y qué ha de pensar yo en el desierto, acampando sin señal, sin nada pues nada, hubo que asumir esa consecuencia, ¿no?, de, uh -huh. de ser yo, y de que eso no iba a parar también, entonces, pues bueno, salir de ese closet, eh, luego ya, volvimos a hablar, sí. todo bien, y a la fecha ya es como, pues ya me voy a ceremonia de ayahuasca, ahí nos vemos. Y ya no te dice nada, es como pues que Pues sí, o sea, la última justo cumplían 40 años de casados mis papás y les dije, perdón, no voy a ir. <ríe> A, a su, o sea, ni había festejo porque era pandemia, realmente íbamos a comer. Sí, nada más así, entre ustedes no, comité. No, me voy a ir a un retiro, lo siento. No, ¿cómo? Pero si es nuestro... Dije, perdón, pero es que de verdad lo hago hasta por nosotros. O sea, uh -huh. esto es algo que tienen que festejar ustedes como pareja, claro, como familia, pero es su aniversario. Uh -huh. Y yo hago esto para poder estar bien con ustedes. Claro. O sea, yo estoy yendo a esto para para sanar mi cuerpo físico, emocional, espiritual, y así que sanar el cuerpo familiar, el cuerpo social, el cuerpo colectivo, hasta la humanidad, ¿no? O sea, uh -huh. es, así es como podemos... Si me sano yo, ayudo a sanarlos a, a todos. A todos, claro. Todo, y si todo, han todo, mejorado todo. nuestras relaciones familiares a través de mi uso de plantas sagradas. ¡Guau! Wow, eso Entonces es increíble, así. ¿no? Esa parte de la réplica, creo que no lo hemos tocado en ningún momento en estos episodios, ¿Cómo pero repercute sí? así ya en, en, tus, en, vínculos, en tu tus vínculos, en todos tus vínculos? Está increíble. Y ahorita ya se la llevan más, más, más tranquila. Entonces, sí, ahorita pues, estamos más chidos. Yo ya dejé claro. de reclamarles cosas que nunca fueron sí. su culpa, porque hicieron ellos lo mejor que pudieron con lo que tenían, porque ellos también fueron niños heridos, porque, uh -huh. porque la ayahuasca en específico me ha ayudado mucho a ver y a depurar todos esos como no esos dolores y esos sufrimientos que vienen en el, en el linaje de uh -huh. tiempos ancestrales y los sientes en una purga no cuando claro. estás purgando en una ceremonia es como ay este es el dolor de todas las mujeres abusadas en mi linaje uh -huh. <risa> de acuerdo y sale uh -huh. no y entonces ya lo ves con la compasión que necesitas para, para entender entender y sanar y ya nada más con más amor y más gratitud a, a todos, hacia de acuerdo. todos. De uh Ay, -huh. oh, qué increíbles experiencias, Alexis. Muchas gracias por compartirlo. Ay, Seguramente claro. muchos nos sentimos identificadas porque es sí. complicado a veces hablar de estos temas que resultan tan controversiales con amigos, familiares y demás. Claro. Pero bueno, creo sí, que diste es que mucho... más. Si es con gente que no lo ha vivido, pues más es aún, difícil ¿no? Así que es como lo explicó alguien. Una ceremonia, ¿no? Sí, y nuevamente hablando de drogas, ¿no? O sea, sí, sí, droga sí. es como lo Además que más eso, miedo o sea, da... yo creo que hay que ponerle su nombre a cada cosa. A cada las cosa. palabras tienen poder, uh -huh. los nombres que usamos para cada cosa tienen poder. Entonces, para mí sí hay una diferencia grande entre drogas legales, drogas uh -huh. ilegales y plantas medicinales, ¿no? De o plantas maestras. De acuerdo. Porque sí. Pues sí, no sé, o sea, ahí como que hay unas que ya, porque el MDMA también tiene usos uh -huh. terapéuticos, porque el ácido tiene... Sí. No, o sea, sí hay unas que se entremezclan, pero creo que sí, para mí llamarle droga a una ayahuasca, a un peyote, a un honguito, es una falta de respeto, o sea, es un espíritu maestro de la madre tierra que nos viene a enseñar el camino de vuelta a nuestro corazón. De acuerdo. Entonces sí tiene como un lugar muy especial para mí, muy sagrado. Me encanta, Alexi, uh -huh. sí, sí, es esa, esa misma... Eh, ese mismo respeto al que le tenemos que dar todos, ¿no? Tampoco Totalmente. se vale que con todo esto que está sucediendo y que cada vez son más accesibles también estas sustancias, claro, pues a veces sí, se pues preocupa. Y, y a la vez ¿no? también hay una escasez, ¿no? Ya Exacto, empiezan a escasear, o sea, hay un en comercio. Pito, hay... En Peyote. Entonces, pues sí, o sea, ¿cómo se llega a la experiencia? Eh, confiar en que la planta se ofrenda también, ¿no? Uh -huh. o sea que el ser humano no es la cosa más chingona de este universo, que hay una planta maestra que se está ofrendando, hay una ayahuasca que se ofrenda, hay un sapito que se ofrenda, uh -huh. eh, para que nosotros entendamos, para que tal vez así ayudemos a salvar este planeta, porque pues yo sí veo que es de las pocas formas viables de que podamos encontrar el equilibrio para el planeta Tierra. Sí, yo creo lo mismo que uh -huh, tú. Pues esperemos uh -huh. que sigamos por un buen camino, que no uh -huh. prostituyamos demasiado esto y pues que realmente lo hagamos con el amor que se debe de hacer, ¿no? Sí, eh. el respeto, sobre todo mucho, mucho respeto. De a, acuerdo. ¿No? a la, O sea, y también darle tiempo a las experiencias. Como que yo sí fui muy atascadona. Bueno, soy atascadona, <risa> pero este, sí, ¿no? De que, bueno, cinco sapos en dos años, ¿no? Cada seis uh -huh. meses sapo, sapo, sapo, sapo. Ok, lo hice, sí. ya no lo he vuelto a hacer desde entonces, pero es también como date tiempo para reintegrar esta banda que de que me voy de la ceremonia de hongos a la de peyote, a la de Ayahuasca, a la de no sé qué, ahora hago yopo, ahora hago rapea, ahora hago... Dale tiempo a las experiencias para que... él. El... Sí, de entrar a procesar. Porque si no, no estás ni Ajá. bajando, estás ahí todavía ahí todo sí, Lurias, y no estás resolviendo tus, tus pedos aquí en la tercera dimensión. ¿no? Exactamente, nuevamente está ese trabajo de reintegración y de poder uh -huh. trabajar después de una experiencia antes de, de iniciar con otra. Sí, y acompañarla con, un, con terapia también, acompañar tus sí. reintegraciones con uso terapéutico, de acuerdo. idealmente con un terapeuta que uh -huh. ya haya tenido experiencia con plantas, sí. para que... Uh -huh. Para que te sí, ayude, que porque a veces es mucha información y es muy difícil de poner en su lugar, entonces... Sí, decodificarla, sí. ¿no? Sí, está chido. Mientras más refinada pueda ser la forma en la que tú eh, reintegres, uh -huh. mejor va a ser para el provecho, ¿no? El provecho de acuerdo, de Alexis. Una de nuestras preguntas que hacemos siempre aquí en el podcast, uh -huh. quiero que me lo respondas con tus propias palabras, es, ¿para ti qué es un despertar cósmico? Un despertar cósmico es... Darte cuenta de que estás aquí, ahora, y eso es todo lo que existe, la presencia. Y si la presencia lo abarca todo, entonces puedes estar aquí, o sea, arraigarte en tu vida, en, en tus emociones, en tus relaciones en cuidar esta existencia, en dejar de decir por qué yo, por qué, por qué y por qué las cosas no son como yo quiero y no quiero que esto esté pasando, quiero que sea distinto. Esto es lo que hay, este uh -huh. momento, el que sea en el que estés, cómo lo vas a tomar, cómo lo vas a aprovechar, uh -huh. ¿no? y cómo puedes ayudar a que este mundo sea mejor, no solamente para ti, sino para todos nosotros, ¿no? por la liberación de todos los seres sintientes. Ay, me encanta, Alexis. Muchísimas, muchísimas gracias Ay, de verdad tiburitas. por estar aquí, por acompañarnos en este nuevo capítulo de Despertar Cósmico. Esperamos seguir todo lo que sigues haciendo Obvio. del viaje, seguir aprendiendo, seguir escuchando todas las experiencias de tanta gente increíble mm. que tienes en tu programa. Así que pásanos tus redes sociales. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver tu trabajo? Me pueden seguir en arroba Alexis de Onda en Instagram, y en Twitter, que todavía tengo, pero no escribo nunca. Y Facebook ya ni lo abro. Puro viejo caliente me nadie. escribe ahí. Puro viejo rabo verde. ahí nada más y de que, hola, oh, hermosa. Me gustaría saber más de ti. Sí, claro. Así un okay. señor. Ay, no, okay. no. no, gracias. Entonces, este, arroba Alexis de Onda. Y ahí estoy posteando y subiendo historias de todas las cosas que hago ahí pueden ver, si no googleen en YouTube y van a encontrar un montón de cosas seguramente, pues sí. muchas gracias nuevamente Alexis por estar en este capítulo de Despertar Cósmico no se pierdan los siguientes capítulos tendremos por ahí más invitadas así que nos vemos al siguiente episodio ¡Bien! ahora sí, el porro, Vamos a el porro, el porro, el porro, el porro, el porro, el porro. <risa>